Buenos días, Endorator. Bueno, hoy eh, empiezo ya a subir vídeos porque la bici ha estado en el taller. Hacía un ruido que ya en un siguiente vídeo os contaré qué es lo que era. Y, y bueno, deciros los detalles y si esto lo cubría la garantía o no. En este vídeo de hoy os voy a, os voy a traer un mismo circuito, ¿vale? con dos ruedas diferentes aquí arriba os dejaré el cambio a mule las geometrías que que cambiaba la bici al cambiar de rueda 27,5 a 29 y al final del vídeo este también os dejaré el mismo vídeo voy a hacer un mismo recorrido primero con la rueda 27,5 ya que esta bici salía con esa rueda aunque el fabricante le metió horquilla de 29 y... y después haré el mismo con la rueda de 29, ¿vale? y sacaremos aquí las diferencias bueno, vamos a calentar un poquito y ya os voy enseñando el circuito ¿vale? vamos a ello salir siempre en el modo tour aquí he quedado en el barranco llevo mucho tiempo sin salir entonces pues la verdad es que he perdido mucha técnica y mucha inseguridad. O sea, mucha seguridad. Vamos a ir a, a hacer una rambla, que es súper bonita. A mí me encanta. ¿Vale? En muchos de los vídeos que tengo, ¿vale? Estos últimos que he ido subiendo. sí si escucháis bien en el pedaleo oiréis un clac, clac, clac, clac ¿vale? pues ese clac yo pensaba pues, que era la, no sé la articulación de la bici ¿vale? el pedalier las bielas digo el pedalier las bielas, los pedales y y ya decidí llevarla a la tienda que luego también os contaré pues el caso que me ha pasado bueno os contaré os, os contaré ahora sobre la marcha qué es lo que me ha pasado bueno pues lo que me ha pasado a ver yo la bici por circunstancias de de stock aquí en mi ciudad no había, vale, entonces la vi y la compré en otro sitio, en otra tienda. Y aquí donde yo vivo parece que que lo que interesa es vender y no gastar nuevos clientes. Entonces, claro, yo estaba teniendo el problema del ruido y antes de ir a más. Lo que hice fue llevarlo a una tienda muy... Muy conocida aquí en Albacete No voy a decir el nombre ¿Vale? Pero bueno Está... Por el centro ¿Vale? Pues la, la calle Octavio Cuarcero Y la llevé allí Y... Desde el minuto uno que la llevé Ellos ya sabían que esa bici yo no la había comprado allí ¿Vale? Entonces ya desde el minuto uno empezaron a ponerme trabas ¿vale? empezaron a decirme que, que la bici no estaba en garantía, que es que esa bici no estaba no se había comprado aquí, ¿qué tal? Entonces yo les dije, digo, mira, digo, sois distribuidores de la piel entonces a mí me tenéis que dar servicio, yo te traigo mi factura, la bicicleta no tiene dos años y me tienes que gestionar la garantía. Si tú me tienes que cobrar la mano de obra, me la cobras. ¿Vale? Yo en eso no voy a meter. Pero si a mí me tienen que cambiar una pieza, por pues la garantía me la tiene, ¿ves? ¿eh? Me, me la tiene que cambiar la pieza, claro bueno, está, gratuitamente. Aunque tú me cobres la mano de obra. Bueno, pues la tija, el sillín mío, tiene un poco de juego. ¿Vale? Un poco no, bastante juego. Y la. Y el ruido este que me hacía por la zona del motor. Entonces empezaron a decirme... Hola. Empezaron a decirme que... Que... chaval, Fíjate si llevo tiempo sin salir. Que no me acuerdo ya por dónde hay que echarse. Empezaron a decirme... Que bueno... Que que la tija que no me la podían gestionar porque la tenía que gestionar la, la tienda donde la compré y tal y yo le dije que como que no la podía gestionar si era el distribuidor de la piel entonces me dijo que no que tal que cual bueno pues eh, mierda mierda pues pues entonces les dije que vale, que la tija ya me encargaba yo y la gestionaba por la tienda Olivo Bay, ¿vale? Una tienda que hay en un pueblo de Jaén. Que gracias, Pedro, por todo lo que has hecho. Pero que el motor que quede. entonces me salta el mecánico, que yo no sé de mecánico que tiene. Me dice que es que ellos, que ellos no tienen nada con vos. Y digo, ¿cómo que no tienes nada con vos? Digo Si vos Os habéis servicio oficial vos Y me dice el tío que no Que ellos no son servicio oficial vos Entonces Le dije, si tú pones en Google servicio oficial vos Salís como servicio oficial vos Bueno, pues ya su jefe O medio jefe o encargado le confirmó que sí Que era servicio oficial vos Entonces me dijo que me iba a mirar la el motor que me iba a apretar todos los tornillos que tal, que me iba a enganchar. pues al cabo del día siguiente me mandan el típico mensaje que te mandan y me dice que ya está la bici reparada. pues a los dos días voy a recogerla y... y me encuentro que llego allí me dice el tío que, que ha apretado todo que ha engrasado todo y que el ruido que lo siente mucho que no lo puede quitar tío pero cómo que no lo puedes quitar dice que no que no lo puedo quitar que lo mira todo y no lo puedo quitarlo no. digo pero bueno digo habrás de el motor digo de el motor no digo habrás despegado el motor del, del cuadro de la bici y el tío con toda su cara que no que eso él no lo va a hacer porque si si despega el motor del cuadro eh, pierdo la garantía ya que la bici no la compra allí no sé qué, no sé cuánto y ya, mira, ya me cabré y les dije ya digo, mira digo, esto es como si te compres un coche ¿vale? y en, en tu ciudad y te vas a vivir a otra ciudad Digo, y el coche empieza a tener problemas, evidentemente, la garantía, ¿dónde la vas a gestionar? ¿Te vas a ir al Albacete a gestionar la garantía o en, o en la misma ciudad donde estés viviendo la gestionas ahí? Bueno, pues empieza a decirme que no, que, que que los coches no son iguales. Entonces me fui indignado, me fui cabreado, me fui como si fuera un delincuente... Me sentí como si, fueran, como si fuera un delincuente que, que, que quisiera engañarlos Y entonces Lo que han hecho es Que les dejaron un comentario muy bonito En, en las reseñas de Google Y... Y no volver a pisar más esa, esa puta tienda Porque lo único que me demostraron Es que lo que único que buscan Es vender, vender, vender Y no quieren captar nuevos clientes ni nada y el futuro de una, de una tienda son el captar clientes porque si no captan no vendes entonces ahí ha sido el tiempo que he estado sin salir y sin poder disfrutar de la bici vale bueno, llegamos a la rambla, ¿vale? ya Vale. Bueno chicos, he tenido que bueno, Se me ha roto la cadena En plena bajada Y he tenido que, que Arreglarla Y volver Estoy. Para poder Vamos, hacer no. otra vez la comparación Vale A ver que me he vuelto a enfriar otra vez, macho. ¡Qué puto llantazo, macho! aquí estaba de drop ahora. Está dando problemas la transmisión. Se vuelve más reactiva la bici, macho. Con la de 29. Epa, se vuelve como más loca. A ver, más difícil de controlar La rambla está muy guapa Pero yo creo que los pasos los hace mejor Ya que es una rambla, pues que frena Rosa, esta puta raza la tiene Vale. Oh. Se nota mucho el cansancio, a ver todo aquí. Vamos a correr esta? arriba, arriba ya se también Oh, se ha bueno, se mucho. bueno, yo creo que esta hacienda con la rueda de 29 hemos fallado, porque me ha pillado aquí todas las ovencicas. Tengo que repetir también la bajada La puta cámara ha más que dar problemas No me da problema Me nota muchísimo el castaño. Ya, yeah. oh, ya, yeah. ah. ah. oh. ¿por qué digo? Porque digo ya en la entrada y en la salida, bueno, pues para hacer las comparaciones con, las dos, con los dos tipos de ruedas diferentes, vale. Así, cuando yo lo empareje al montarlo, se cuadrarán los dos vídeos en el ya principal y en el final, el que antes diga ya, pues ahí sabremos que esa rueda corre más. Ya, pero eh, y si te equivocas y lo dices antes, no digo, eh, tengo más o menos marcado lo que son los puntos claves que es el de la misma entrada y en la salida, pues la misma salida, ¿vale? Vamos a hacer a la otra, dos más y a ver si me da tiempo a hacer el recogido con la otra rueda. No sé si tendré suficiente batería o no. Vamos a ello. Va. siguiente bajada bueno vamos a entrar aquí en la curva ¡ya! ¡Oh, ¡qué mal! ¡qué luz está eso macho! ¡qué mal! sucia! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sucia! Vamos a volver porque he visto por ahí Alguna wow. cosita. Yo me habré puesto... Haber hecho el mismo circuito Y englobar Haber mirado el tiempo Pero En la primera tanda con la rueda 27 y medio En una bajada se me ha partido la cadena Luego la batería de GoPro Me ha dado problemas Entonces al final Lo que he hecho es El vídeo lo voy a valorar En unas bajadas En las que yo marco la salida y marco la final El mismo vale Y ahí veremos a ver Qué rueda Es más rápida También influye el, el rider, ¿vale? Al principio Iba fuerte Pero fresco Y ahora voy fuerte O sea, voy cansado Pero tengo un poquito más De flow, por así decirlo Bueno, voy a entrar ya En, en la primera senda Y cuando llegue allí a la, allí a la rambla vuelvo a conectar. También me queda muy poca batería. Una ruina. Esto es una ruina. Ya. ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! A punto de irme para abajo. ¡Hale! Bueno chavales, eh... deciros que evidentemente con la rueda 29 yo me encuentro más cómodo, pero también la bici se vuelve más reactiva y con lo cual trae el peligro de, pues como me ha pasado que pega un llantazo tanto con delantera como trasera, ¿vale? Con la rueda 27,5 la bici es como que es más... Se puede manejar mejor. Pero eh, no, yo noto como que, que pierde eh, velocidad, ¿vale? Aún así, no es el vídeo que me hubiera gustado enseñaros, ¿vale? Porque me hubiera gustado enseñaros un vídeo con el mismo recorrido. Eh, y cuánto tarda una bici con una rueda y cuánto tarda otra bici con la otra rueda. Pero evidentemente, con la 27 y medio eh, he tenido el problema de que he roto cadena Luego la batería me está dando problemas Y al final mmm, No puede ser Porque he tenido que volver a hacer otra bajada tengo que volver a subir Para hacer la misma bajada otra vez Porque se me ha cortado la GoPro a mitad Y al final eh, no puedo Tienen que estar mmm, Los astros, todos los planetas Alineados para que puedan salir Dos vídeos iguales, ¿vale? más que con di diferentes ruedas Ahora sí eh, Lo que he hecho es grabar tanto la entrada a la, a la bajada como a la salida en todos los vídeos, ¿vale? En los mismos puntos, ¿vale? Y esto lo que haré es lo cuadraré con el, con el cuando lo monte para ver con qué rueda se baja antes, ¿vale? Espero que os haya gustado y os deciros lo que si tenéis una lapier con rueda 27,5 con horquilla de 29 le podéis meter una rueda 29 Porque el proveedor así, el, el fabricante así lo permite, ¿vale? Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid con el resto de Endurator que hay por el mundo y como siempre digo, suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.